Hola. Hoy comenzamos con una noticia sobre Prime Video, y es que acaban de presentar la función llamada Dialogue Boost, que viene a ser algo así como un potenciador de diálogos. Como se pueden imaginar sirve para aumentar el volumen cuando hay diálogos. Es posible mediante una inteligencia artificial que separa las voces de los efectos y la música. Es realmente fácil activar esta función. Simplemente hay que ir al apartado de subtítulos y audio y escoger el nivel deseado de los tres disponibles. Esta función solo está disponible para muy poco repertorio pero se irá añadiendo al resto de contenido, tengan paciencia. Yo lo he probado con la serie de Jack Ryan y funciona bastante bien, incluso en el nivel más bajo. Muchas gracias por su visita, si quiere estar al tanto de todas las novedades en tecnología suscríbase. Un saludo.